¿A qué edad te enteraste de esto? Cuando tienes resta pidiendo prestado y el número de arriba termina en cero, tú puedes modificar los valores. Por ejemplo, restarle uno a cada uno. 2.500, quítale uno, 2.499. A 1.497, quítale uno, 1.496. Ya tienes una resta más sencilla, no hay que estar pidiendo prestado, y el resultado al final va a ser el mismo. Mira, 9 menos 6, 3, 9 menos 9, 0, 4 menos 4, 0, y 2 menos 1, 1. Quiere decir que la respuesta en este caso es 1003. ¿Te gustó? Te invito a que visites nuestra página web, epsilonacademy.com, para que aprendan matemáticas de esta forma y que mira que al final la resta, te invito a que la compruebes, sería 1003. Conoce nuestra membresía de primaria. Conoce nuestros planes de suscripción y te invitamos a que seas parte de la manada. En la plataforma, cada estudiante tiene su usuario y su contraseña, tiene su perfil privado, en donde va a poder tener no solamente guías prácticas para poder repasar el contenido, porque no solamente somos videos, y también simuladores, donde van a poder ir practicando. Cada video está acompañado de una guía práctica. Es decir, que con nosotros no solamente somos una clase. Por eso es que Epsilon Plus es más que una clase. Y así como está en segundo grado, primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, incluyendo también sexto grado. Escríbenos para tener mayor información.